Vas a las redes sociales y lo que te encuentras es una discusión. Te dan muchas ganas de participar, sobre todo porque llevar la contraria es sabroso. Pero te encuentras con un muro, el muro de los propagandistas. Soy Luis Carlos Díaz y esto es Todos los Días. Lo que nos vamos a encontrar en redes es que hay un conjunto de personas enorme que sale todos los días no a cambiar de opinión, no a escuchar al otro, sencillamente salen a hacerte perder el tiempo. Los trolls en internet tienen la función de llevar la discusión a su terreno, de hacerte caer, y una de las cosas más sencillas que hay es comer casquillo. Además, a la gente le encanta. ¿Qué significa eso? Entrar en la agenda de discusión del otro y caer en sus fauces. ¿Por qué? Porque tenemos los sentimientos a flor de piel. La emocionalidad mantiene, maneja todas las discusiones en redes. Casi que hablamos de la democracia. Gobiernan las emociones. Así que toca hacer un poquito de higiene. Primero entender que una manera de llevar estas discusiones en redes a algo que sí funcione es llevarlo al plano de lo concreto. Si vamos a hablar de ideologías, todo se queda en las nubes, siempre habrá un socialismo perfecto que no tiene la culpa de sus errores y así pues no funciona. Cuando lleves estas discusiones al plano de las redes, tienes que llevarlo con datos concretos. No datos que se utilizan como municiones para disparar a ver quién tiene más la razón que el otro, sencillamente con cosas que haga que se caotice la agenda de los puristas, de los que creen que pueden mantener una agenda única y además imponerla. Además los venezolanos nos estamos encontrando con otro fenómeno asqueroso, que es gente que desde otras latitudes, sin haber pisado Venezuela, o incluso habiéndola pisado en estos viajes que se organiza el gobierno, cree que puede explicar qué es lo que está pasando y cuáles son las mejores opciones en la mesa. Con eso hay que saber pelear, porque insisto, perder la paciencia es muy sencillo. Y ocurre que si uno discute con un tonto, pues desde afuera no se va a saber cuál de los dos es el tonto. Entonces, datos concretos, cosas que permitan que la comunidad digital se haga eco y participe también, y además... Tener muchas pruebas de las cosas que ocurren. Al final, uno puede utilizar todo este tiempo para la gente a la que uno quiere, la gente a la que sí quiere salvar del engaño, o a la que uno no quiere, pues bueno, que se tome esa fotografía fea de apoyar una dictadura. Pero perder tiempo con alguien que ni siquiera conocemos y que está en un café cómodo tomándose algo, mientras puede tuitear dos o tres cosas desde su gran teléfono inteligente, no tiene mucho sentido. No vamos a perder tiempo, porque hay que salvar esto todos los días.